del 4 de abril y vamos a estar comentando sobre Cristo como el salvador del mundo y esta es una historia bonita eh, narrada eh, por el, el evangelista Juan en el capítulo 4 y en la parte de, número 42, en el verso 42 de Dios habla hoy, donde vamos a estar tomando el tema déjame comentarles un poquito aquí narrando de la situación que vivió la samaritana con Jesús cuando se toparon en el pozo de, de agua, donde la mujer iba a ir a sacar agua, y le dijo a Jesús que le diera algo de beber, y entonces ahí entra en una plática y ahí ella reconoce que él era el Mesías, entonces va y le platica a la gente lo que estaba sucediendo y ahora aquí en el verso 42, la gente vino y dijeron a la mujer Ahora, ahora creemos, pero ya no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Cuando ella está platicando con ellos allá donde vivían, no tenían la idea exacta de lo que estaba sucediendo o lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque era una mujer que había tenido ya muchos maridos o muy, muchos hombres en su vida. Pero ahora, cuando ellos vienen para ver al Señor Jesús, a tener una, un encuentro con Él, se dan cuenta que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Y esto es lo que acontece a todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en el desconocimiento de la palabra de Dios, no sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. A veces lo podemos ver de una manera muy religiosa, por muchos años yo traía un crucifijo en la academia de, en, en mi cuello Pero pues no pasaba de eso más que traerlo porque me gustaba Porque me quería sentir que Dios estaba conmigo de esa manera Pero la verdad es que cuando uno, uno desconoce lo que es verdaderamente lo que la palabra de Dios sí enseña y dice Que es como nosotros podemos saber lo que Jesús realmente está diciendo o lo que Dios está diciendo lo que está escrito, eso es lo más importante. Entonces, esto viene a suceder, que cuando nosotros no estamos conscientes de esta situación, pues nos podemos basar en cosas materiales, en cosas hechas por el hombre y no directamente por la palabra de Dios. Entonces, qué importante es cuando uno recibe a Cristo Jesús en su corazón, le abre su corazón y le dice, Señor, ven a mi vida, cambia, me transforma, me santifica, me y hazme de tu pueblo entonces esto cambia total y radicalmente el estilo de vida de las personas y es lo que yo te puedo decir con respecto a lo que Dios nos dice a través de, de este evangelio de Juan aquí en el capítulo 4 con el verso 42 que tú también y yo podamos decir sabemos que de verdad o que de veras es el Salvador del mundo Qué hermoso es poder reconocer que Jesús si sí, es el Salvador del mundo, vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Si tú nunca lo has recibido en tu corazón, ese es el mejor momento para que tú lo recibas. Y simplemente dile lo que yo le dije un día: Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, quita todo lo que está de más de mi vida. Tú sabes que tomo, que fumo, que maldigo, tú sabes lo que yo he sido toda mi vida, pero Señor, en este momento. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, ven a mi vida y haz todos los cambios necesarios y suficientes para que yo pueda ser un verdadero hijo de Dios. Gracias Padre Santo por dar a su Hijo amado en rescate de mi vida, pues yo le recibo y lo acepto en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Te animo a que hagas también esta oración y le digas al Señor que Él también venga y cambie tu vida. Y que la paz y el amor del Señor sea sobre ti y sobre los tuyos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos a rafaelidatv.com